Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz viernes para todos. Avanza nuestro tiempo de cuaresma, estos primeros días. Viernes después de ceniza. Sea este el día, la oportunidad para practicar nuestra abstenencia, ese dominio propio. A abstener de... ¿De qué me voy a abstener hoy? Con mucha alegría voy a hacer este pequeño sacrificio hoy para Dios. En nuestro reto diario. Les vamos a proponer la siguiente abstinencia. Bueno, mis queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, meditamos hoy el siguiente texto. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayudan? Jesús dijo, es que pueden guardar luto los amigos del esposo. Mientras el esposo está con ellos, llegarán días en que se les arrebatará al esposo y entonces ayunarán palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este viernes, después de ceniza, viernes de ya Mal, el Señor nos deja claro cuál es la razón de la penitencia, de la abstinencia, acercarnos a Dios. El pecado nos lleva a romper relaciones con el Señor. Cada vez que ofendemos nos alejamos de Dios. Cuando yo hago la abstinencia, cuando hago el ayuno, la penitencia, empiezo a dar pasos hacia Dios. Y... Que ese sea el objetivo de esa práctica el día de hoy, acercarnos a Dios. No se trata de hacer las cosas por hacerlas, no se trata de hacer las cosas para agradar a otros, no se trata de hacer las cosas porque sí, se trata de que las hagamos con un objetivo. Y el objetivo de nuestra abstinencia, de nuestro ayuno, es dar pasos hacia Dios. Recomponer las relaciones consigo mismo, con Dios, con los demás, con la naturaleza. El Señor sea nuestra fortaleza. Amén.